Robin Williams, un tipo tranquilo que cuando se prendía la cámara o aparecía público, se activaba. ¡No! Hey, hey, let's get ready to party! To make a deal with you check it out, check it out. i'm incredible. Check it out. en este simpático video voy a repasar toda su filmografía a analizar sus actuaciones a hablar de su ascenso y su caída y a responder la pregunta era buen o mal actor Por eso hoy en biografías sino más Robin Williams hey Robin Williams hey, hey Robin Williams yo hey, Robin Williams o oh, captain mike kept... hey, Robin Williams Robin McLaurin Williams nació en Chicago el 21 de julio de 1951. Se crió en una familia con mucha guita, mucha guita, así que nunca tuvo necesidades, ni siquiera la necesidad de actuar. Fue recién a sus casi 20 años cuando le dieron ganas y a los 25 actuó en su primera obra de teatro. Después, de su primera participación en televisión fue en 1977 en la sitcom Eight is Enough, pero no encontré los capítulos por ningún lado. Al año siguiente participó en el programa cómico American Night, pero tampoco encontré el capítulo donde participa. Afortunadamente, su siguiente proyecto fue muy popular así que sí lo pude encontrar. Mark y en Mindy. Nano nano. Acá Robin Williams interpreta a un extraterrestre que llega a la Tierra. Why don't you show Mindy where you tucked away all those little emotions? Mindy, Mindy, Mindy. Systems Overload, Defense Line B, prepare for assault system. La serie fue un éxito de la gran flauta y tuvo sus buenas cuatro temporadas hasta que Robin Williams se bajó porque no quería quedar encasillado en el personaje. Con esta popularidad se dedicó a una de sus grandes pasiones, el stand-up. Okay? I can either hump your leg or leave the house. It's up to you. It's a time when your cat looks at you like have you ever seen this before? Y haciendo stand up, dio a conocer su don más importante, ser un sacado. No control. He's there. Yaha. Morning. Time for jumping. Yeah. Y ser un sacado era algo que iba a mantener en toda pero toda su carrera. Not too many people doing some break skating, like, ah, check it out! <laughs> some people on the bobsled team, a black one on the bobsled team, Larry, I like a woman who likes to slide. <laughs> Rufio, if I'm a maggot burger, why don't you just eat me? Yeah! We've come to this planet looking for intelligent life. Oops, we made a mistake. Happy to be in America. Don't that's for a green card. Yo, right, <I'm> power, <laughs> Oh, viva danang! Sacado, eh, sacado mal, eh, pero no era un sacado solo en las películas. No, era un sacado en cualquier lado y siempre se hacía gracioso, como en esta entrega de premios. O en cualquier entrevista. hasta en un programa de cocina. Así que con la fama de Murky Mindy y esa personalidad avasallante, llegó su primera gran oportunidad en cine. Popeye. Popeye. Popeye. Una película rarísima, ¿eh? rarísima que no se entiende por qué existe, pero el Robin Williams cae muy bien parado. Pero bueno, esto fue un pequeño escalón que lo acercó a la fama, así como de Survivor del 83, Moscú On The Hudson del 84 o Club Paradise del 87. Puras películas olvidables, siempre eh, olvidables que te las olvidas, ya te las olvidaste, hasta que en el 87 el director Barry Levinson lo convoca para hacer la película que va a marcar el resto de su carrera. Good morning, ¿Has visto mis pasos? Good Morning Vietnam cuenta la historia de Robin Williams, un conductor de radio que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflictos con las autoridades. Y ahí los productores de Hollywood dijeron, me parece que Robin Williams hace muy bien de tipo que usa métodos no convencionales y que tiene conflicto con las autoridades. Vamos a probar con otra película para confirmarlo. Y en 1989 lo pusieron a protagonizar la Sociedad de los Poetas Muertos, donde hace de un profesor que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflicto con las autoridades. ¿Por qué me quedo aquí? Me más no. Gracias por jugar, Mr. Dalton y como ambas películas fueron un éxito y Robin la rompió con esos personajes en los 90 se vino su década más importante su época dorada <música> Durante toda la década del 90, Robin Williams iba a usar y a abusar de su personaje, como en Despertares donde hace un médico que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflicto con las autoridades. O en Papá por Siempre donde hace un niñero que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflicto con sus autoridades. O Flaver, donde hace un científico que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflicto con las autoridades.. O Patch Adams donde hace de un médico que ejerce su profesión usando métodos no convencionales y teniendo conflicto con sus autoridades. O el Hombre Bicentenario donde hace un robot que ejerce su profesión usando usando métodos no convencionales y teniendo conflicto con las autoridades. Pero además, todas sus películas de esta década iban a tener otra característica muy importante. Siempre se iba a llegar bien con los niñatos, porque sus personajes mantenían vivo ese niño interior. es el mejor Porque a diferencia de su contraparte noventosa Jim Carrey que también se dedicaba a la comedia y que también metió muchos éxitos en los 90 y que también se llevaba bien con los niñatos las películas de Robin Williams eran familiares. Él era un tipo familiar, con cara de buenazo, con enseñanza, con moraleja. Con Toys nos enseña que la guerra está mal. Con papá por siempre nos enseña que hay que pasar tiempo con los hijos. Con Jack nos enseña que nunca tenemos que perder a nuestro niño interior. Con Flavor nos enseña que hay que respetar a nuestra pareja. Con Pachao nos enseña que la risa es la mejor medicina. ¡Oh, basta, Robin Williams, Deja de enseñarme cosas! Carpe diem. Métodos no convencionales, conflicto con las autoridades y un buen vínculo con los niñatos eran las características de las películas de Robin, pero falta una más. Si bien era un actor cómico, todos sus personajes iban a tener un dejo de tristeza, una angustia escondida ante tanto chiste, un poco de drama que nos terminaba conmoviendo, como en la sociedad de los poetas muertos cuando se entera que el alumno se pegó un balazo. O como en Pabá por Siempre cuando le quieren sacar a los hijos. O como en Shumanji cuando se entera que sus padres murieron. O como en Pachadan cuando se le muere la novia. <risa> No, no lloré. Robin Williams, Rita, Corrette, tu propio consejo. Y el American Journal of Medicine has found that laughter increases secretion of catecholamines and endorphins, which in turn increases oxygenation of the blood, relaxes the arteries, speeds up the heart, decreases blood pressure, which has a positive effect on all cardiovascular and respiratory ailments, as well as overall increasing the immune system response. Toda esta mezcla de comedia y drama explota finalmente en Wood Will Hunting. Acá interpreta a un psicólogo que usa métodos convencionales y no desafía a ninguna autoridad, pero sí hace un despliegue de su amplio abanico de dotes actorales. Tenemos un Robin William melancólico. Como Dios, un, ángel en la solo para ti. un Robin William violento. Si nunca te un Robin William comprensivo. me, me, Sean. Not you. It's not your fault. Un Robin William divertido. My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful <laughs> <laughs> You know, she used to fart in the sleep. <laughs> sorry I shared that with you. One night it was so loud it woke the dog up. <laughs> Ah, gracias a todo este despido de recursos, el Robin se si gana lo que todos los actores de Hollywood quieren ganarse. And the Oscar goes to Robin Williams Hunting. Es curioso que en Good Will Hunting hable de una mujer que lo rescate del infierno. Could rescue you from the depths of hell. Porque al año siguiente Robin iba a protagonizar otro Dramón bien Dramón, más allá de la muerte, donde literalmente iba a tener que rescatar al amor de su vida del infierno. So guy hell over is to hang you. Esa, Roy, mirá, escuchalo, buscate a alguien que te diga frases así. Igual en la película medio que abusan de hacer metáforas con el infierno, le dice algo parecido al hijo. Another man I'd go y algo parecido a la hija. I was going Cuestión que en los 90 Robin Williams hizo de todo. Actuó con Robert De Niro en Despertares. Get away from Actuó con Dustin Hoffman en Hook. Peter Pan. Hizo el mejor personaje de Disney en Aladdin. Hello Aladdin, nice to have you on the show. Can we call you Al, or maybe just Din? Or how about Ladi? Sounds like hip boy. Come on, Ladi. Bailó disfrazado de señora empañada por siempre. Desplegó todo su estrionismo en un especial del Dr. Zeus. <risa> Come on up there, this is a lot of good fun. <risa> oh. And he fell on his head. Se escapó una estampida en Shumanji. Run, it's a stampede. Acto en Friends. I my wife is sleeping with her college. <coughs> How do you know? Well, you know he's got access. You know. <laughs> <laughs> es un Shakespeare de Kenneth Branagh. Sir. Here is newly come to court Laertes, believe me, an absolute gentleman. Hizo un chabón fuera de foco en una película de Woody Allen. Hey, what's the matter? You look strange. I'm out of focus. Yeah, yeah you are, just, just a little bit, you are and you look pale. Daddy, you're all blurry. Y metió 11 clásicos en 10 años. ¿Quién te mete 11 clásicos en 10 años? Un animal, una bestia, Robin Williams. Clowns y como ya se había consagrado en las comedias y había demostrado que podía hacer drama ahora quería demostrar que podía hacer películas de suspenso entonces le pega un volantazo a su carrera que justo coincide con el cambio de década La última película de Robin Williams de la década del 90 fue El hombre bicentenario, donde interpretó a un robot, cosa que le vino al pelo porque su siguiente proyecto, el que abre la década del 2000 y da paso a su etapa oscura, es Inteligencia Artificial, donde hace casualmente de una inteligencia artificial y casualmente su personaje es medio parecido al genio de Aladdin. O pero en esta película no es el protagonista donde sí es el protagonista es en su siguiente proyecto uno de los más oscuros de su carrera donde interpreta a un nuevo y nunca visto personaje estoy hablando del retrato de una obsesión no uh. a interpreta un tipo que revela fotos y que está obsesionado con una familia. Pero obsesionado posta, eh. En esta nueva etapa, Robin entiende que el historismo de su etapa anterior ya no sirve para estos nuevos personajes que quieren ganar. Su actuación acá, ahora, es más medida, más sutil. Todo le pasa por adentro. Pero cuando tiene que ponerse turbio, se pone turbio, eh. Déjame explicar lo que está pasando aquí. exactamente como te digo. to tell you una vez, la foto? Yeah. Ese mismo año protagonizó otra película de suspenso al lado de Al Pacino, Insomnia, donde interpreta a un asesino y utilizando los mismos recursos, la sutileza. ¿Qué viste a través fog. fogo? Víjate bastante claramente, ¿no? Víjate que te tomaste el aim. Vamos, olvídalo. Llegué a tu partner en la cesta. Bueno, escuché a él decir, salga de mí. Y toda esta parsimonia de Robin William contrasta muy bien con Al Pacino, que es todo lo opuesto a la parsimonia. Y esta trilogía de la oscuridad termina con La Memoria de los Muertos, una película donde nuestros recuerdos quedan guardados en una especie de tarjeta de memoria, y Robin William trabaja de hacer los montajes para los vídeos de los velorios. Y una vez más tenemos un Robin Williams muy sutil. pero una vez más cuando se tiene que poner violento se pone violento eh. estos tres personajes tenían algo en común eran oscuros, sí, pero sufridos en los tres casos se justificaba esa oscuridad, porque Robin Williams tiene cara de dolor y aunque estos personajes los hizo perfectamente había algo que no funcionaba eh. no queríamos ver un Robin Williams oscuro, queríamos ver un Robin Williams divertido nos habíamos tomado muy en serio su consejo en Patch Adams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 y como si estuviese condenado a hacernos reír tuvo que volver a hacer comedias pero ya no era lo mismo porque estas películas eran una peor que otra All Dogs con Joel Travolta Death to Smoochie con Edward Norton Listen to Weed con Jim De The Office y Mandy Moore y también está el hombre del año pero seguramente la peor, peor, peor es Locas Vacaciones Sobre Ruedas donde actúa con este nene ¿Saben quién es este nene? Acá no saben quién es este nene? Peter Malark Sí, es pita, el de los Juegos del Hambre. Qué alegrón verte, mi viejo. Bueno, Locas Vacaciones sobre Ruedas es una pésima película, una pésima comedia donde hacen este tipo de chistes. ¡Hola, Billy! ¡Vaya! Hola, Billy. Soy bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué ¡Qué Oh, ¡Qué Horrible, horrible todo, Robin Williams, ¿qué te han hecho? También volvió a hacer voces, a él le gusta hacer voces, hizo voces en Robots del 2005 y en Happy Feet del 2006, pero ya no era lo mismo, esto no es Aladín. Entonces hizo lo mejor que puede hacer un actor que metió más de 10 clásicos en su vida, actuar en los clásicos de otro. Así hizo lo que es para mí su último gran personaje. Climb aboard, boy. Take the hand, son. 安波 y digo, su último porque acá empieza la caída de Robin Williams. Como ya vimos en infinidad de veces, tanto en la biografía de Jim Carrey como en la biografía de Stallone, una de Nicolas Cage, o de Robert De Niro, todos los actores tienen su época de gloria máxima y después la inevitable caída. En el caso de Robin Williams creo que fue por tres motivos. Primer motivo, el pase de antorcha. Robin Williams y Jim Carrey fueron los grandes cómicos de los 90, los más taquilleros, los más exitosos, pero para cuando empezaron los 2000, otros actores ocuparon ese rol posiblemente para mí, y me puedo equivocar, sea Adam Sandler el Robin William del siglo XXI, con sus películas familiares, sus personajes inmaduros, la mezcla de drama y comedia. Es como un Robin William, pero con más pedos. Segundo motivo, la falta de dinero. Así como lo ven, Robbie Williams tuvo varios divorcios y con cada divorcio se fue un porcentaje de la fortuna. Lo que lo obligó a agarrar cualquier película por más pedorra que sea. Tercer motivo, los problemas de salud. No voy a andar en este asunto porque no es el objetivo del video, pero es importante saber que tenía una enfermedad que lo afectaba tanto psicológica como físicamente. También encima tenía depresión, así que un pijazo todo. En estas condiciones se sumó a cada pedorrada, por favor que pedorrada todo esto. Como David Wedding That's My first twofer. Yeah, congratulations. You too. in Brooklyn I Christmas O Oh absolutely anything Donde sea la voz de un perro Dennis, be able to talk. Biscuits <laughs> What Biscuits ya para esta altura se notaba que no estaba en su mejor momento ni físico ni mental, pero aún así, aún así, actuó en una película relativamente buena, Boulevard del 2014. And praying in the world change. No les cuento más. Aquí interpreta a Britta, un hombre que vive una vida muy rutinaria hasta que conoce otro tipo. Muy simple, muy linda película que se las recomiendo, sobre todo teniendo en cuenta que es lo último que filmó Robin Williams. No lo último que estrenó, pero sí la última vez que actuó. Y esto hace la película mucho más triste. Times up. So that's, so that's it. So we're, we're done. Yeah, that's it. El 11 de agosto del 2014 Robin Williams se fue Y por suerte nadie pero nadie se acuerda De las últimas películas que hizo Están muy muy muy pero muy bien enterradas En el fondo de Hollywood Mientras que sus grandes clásicos Siempre van a estar ahí Hizo de genio y de doctor Se disfrazó De una viejita Fue un soviético En Nueva York Jugó al shumanji Bajó al infierno Fue un marciano Fue Peter Pan Fue un vagabundo Llamado Parry Habló por radio Fue un profesor Creó a Flubber, También fue Roosevelt Robin Williams Robin Williams Robin Williams Robin Williams